Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos noticias de lo que tiene que ver con este vehículo que están viendo en pantalla Estoy aquí en la página de Daily Bounce, la página es Daily Bounce eh, Y estamos viendo que se viene una maratón con respecto a este vehículo, bien, el 122TM Es un... va a ser una maratón eh, sobre este tanque chino premium de tier 8, bien esto es lo que nos está diciendo la página de Daily Bounce Son solamente rumores de parte de Wargaming De manera oficial, no hay absolutamente nada por el momento No hay nada que nos hayan dicho, eh, repito, de manera oficial y, y bueno, así que nos queda solamente creer estas noticias Que nos llegan ahí de, de, de lugares siniestros de, de, de, de Bielorrusia, de Rusia, de todos esos lados Así que, bueno, dice que eh, la página de Daily Bounce Voy a leer textual Abro comillas, dice el evento comenzará el día 12 de febrero tras completar 10 etapas Vas a ver, eh, a ver, para aquellos que no jugaron vamos a empezar por el principio Para aquellos que no jugaron nunca eh, una maratón eh, Bueno, ¿en qué consiste una maratón? Consiste en 10 etapas que por lo general son 10 días seguidos En las cuales vas a poder obtener un tanque premium No voy a decir gratis Porque tuviste que sentar la cola y estar Dándole horas, horas, horas y horas y horas de juego entonces, una vez que completas esas 10 etapas, puedes obtener el tanque, ¿bien? Ahora, si por cuestiones de tiempo, cuestiones de X, lo que sea, no puedes llegar a completar esas 10 etapas, el vehículo, por lo general, lo que sucede es esto en las maratones. Se te va a hacer un descuento sobre el valor de, del vehículo en el lugar en el que hayas quedado, ¿bien? En la etapa en la que hayas quedado. Por ejemplo, de las 10 etapas, que serían 10, sería el 100% del valor del vehículo. Si completaste 5 etapas es un 50% del valor. Con lo cual, si el vehículo vale. No sé, por decir algo. Eh, no sé. No sé cuánto vale. Voy a hablar en pesos, por lo que conozco. Pero suponte que vale 1000 pesos. Bueno, lo podés comprar por 500 pesos. Vamos a poner en dólares. Si vale. Eh, si vale, no sé. 70 dólares. No, 70 dólares es mucho, ¿no? Si sí, me fuera miércoles. Eh, 10 dólares, ¿qué son? 800, sí, si sí, vale en vez de dar, por ejemplo, vale 10 dólares el vehículo, bueno, vos completas hasta la etapa eh, 2, bueno, tenés el 20% de descuento sobre el valor real del vehículo. Así funciona por lo general. Yo supongo, quiero creer, que si sale esta, realmente se confirma esta noticia de que va a salir esta maratón sobre el 122 TM, debería de ser así. Eh, Dice entonces, comenzará el 12 de febrero y tendrá que completar 10 etapas intensas para ganar el nivel 822 TM chino, un nuevo tanque mediano chino premium gratis o con un jugoso descuento. Por eso en la página dice gratis, en la página de Daily Bounce, para mí no es gratis, ¿por qué? Porque tuviste que sentarte eh, capaz que 6 horas por día para tratar de sacarlo, ¿bien? entonces no me parece tan gratis, pero sí que es una buena recompensa. El desafío tendrá una duración de 10 días e involucra 10 etapas consecu eh, consecutivas Para hacer el desafío más dinámico hay dos formas de recolectar las recompensas Misiones por compromiso y misiones por maestría ¿Qué quiere decir esto? Tenés dos tipos de eh, formas de, de recolectar como bien dice acá la página Misiones por compromiso y por maestría Maestría es eh, básicamente sacarlo de la manera más eh, rápida Pero tenés que tener una, un buen nivel para poder obtenerlo Bien, por ejemplo, te dice eh, No sé, voy a poner un ejemplo al aire, ¿no? Y la otra es por compromiso Por compromiso es darle, darle, darle, darle, darle Como lo hacen ando, ahí sentate y darle, y darle y darle Y en algún momento vas a llegar Entonces, por ejemplo, te dice, la de maestría podría ser obtén en una partida No sé, 1500 de experiencia base En una partida Si lo haces, juega bien, sos crack Listo, lo podés obtener Es un ejemplo nomás que estoy dando Ahora, por compromiso es Obten, eh, no sé 30.000 de experiencia, de experiencia base en, la, en cualquier cantidad de batallas. Te sentas y le, das, y le das, y en alguna vas a sacar 500, en la otra 800, en la otra te vas a ir con 200, en la otra te vas a ir con 1000. Y así vas juntando los 30.000. Entonces vas subiendo etapa en etapa. Entonces eso es por compromiso y por maestría, ¿bien? Bueno, dicho lo dicho, entonces nos vamos a meter ahora con lo que es el tanque en sí. Bien, eh, esto no es ningún secreto de estado, ni mucho menos. Te vas a la comparación y acá puedes eh, o sea, podés segmentar. Te vas a la comparación, pones medianos, pones eh, la nación de China, pones tier 8 y te va a aparecer este vehículo. O sea, que lo vas a poder vos ver vos en tu, en tu, propio, en tu propio garaje. Bien, entonces... Eh, como les decía, eh, esto comienza el 12 de febrero y termina el 22. Bien, son 10, 10 días consecutivos. Bueno, eh, vamos entonces a esto para que estaba comando una cosita, Eva, eh, El vehículo en sí, a ver, ¿qué podemos decir? Primero voy a mostrar el vehículo en sí, así pelado como viene Y después te voy a mostrar el vehículo medianamente configurado Cómo podría quedar en una, en una etapa, en una instancia mejor, ¿no? O sea, con tripulación, eh, con ciertas habilidades y un poquito equipado el tanque Bueno, estamos hablando de un tanque de tier 8, como dijimos, premium de la nación china Y tiene un cañón de tier 9, un 120 milímetros, ¿bien? Que lo podemos ver aquí es un 120 milímetros que está pegando unos 400 de daño promedio por disparo. Eh, 400 para un mediano está bastante, bastante bien. Es casi, podríamos decir, el daño de un tanque pesado. Eh, incluso más a veces que algunos eh, tanques pesados de su, de su misma categoría. O sea, está bastante bien. Pensá que, por ejemplo, un... Eh, ¿Qué te puedo decir? Un, no, para que tengas una idea, un que es un tanque pesado... Un tanque pesado está pegando unos 320, me parece 330, por ahí anda. O sea, este está pegando 400. Es, es un Russian Vías. o sea, está muy, muy bien. Ahora, vamos a ver. Penetración 233, está muy, muy bien la penetración de esos 233. Eh, Déjenme ver una cosita que quiero mostrar, quiero verificar algo. Eh, vamos a poner configurar. Quiere ver el tipo de munición. Bueno, tiene hit, ¿bien? eso es una de las cuestiones. Tiene hit, Ok. Entonces, munición estándar es APCR, como estaba viendo ahí, ¿no? Si no vi mal, es APCR con 2.33. Está muy, muy bien. Eh, la verdad que está, está muy bien. Eh, a ver si nos dice la velocidad de la munición. Velocidad de proyectil 1.368. Está bastante, bastante bien. Creo que es una excelente munición para usar esa, ¿no? Bueno, eh, y después tenemos una munición HIT con una penetración promedio de 299. Bien, y una velocidad de proyectil de 907. Eh, no está mal, para hacer una munición hit no está mal Está, está dentro del promedio, algunas tienen 800 y pico, esta tiene 907 está, está bien, está bien para hacer una munición hit 299 va a penetrar, lo cual, lo cual está muy muy bien O sea, el cañón en sí es una bestia, bien O sea, es un cañón muy muy zarpado, muy bueno Ahora, problemas, empezamos con los problemas 16 con 78 el tiempo de recarga Dios mío 16,78 para pegar un tiro de 400. Encima, si tuviste un low roll, pegaste unos 300. Ahora déjame ver cuánto es el daño mínimo. 300 es el daño mínimo. O sea, pegaste 300. 310, 320, ponele. Y recargas en casi 17 segundos, bro. Eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque los enemigos van a saber eso. Y te van a salir a cocinar apenas dispares. Eh, o sea, pensá que casi un Japanzer 100 que tiene 20 segundos Y te está pegando 1000 O sea, este tarda 17 segundos para pegar 400 Complicated Creo que lo vas a tener que usar en una segunda línea En la cual puedas pegar y huir inmediatamente O pegar de una posición más cómoda Me parece, no vi bien las características, ahora la vamos a ver bien Dale, seguimos Velocidad de giro del cañón, 31,29 está bien Ángulos de elevación y depresión de cañón Menos 8 grados de depresión más 15 de elevación los 15 están bien, están bien. No es lo mejor del mundo, pero está bastante, bastante bien. Eh... Y menos 8, lo mismo. No es lo mejor del mundo, pero está muy bien, digamos. Por lo general, los tanques como máximo llegan a tener unos menos 10 grados. Algunos, los, los mejorcitos, salvo obviamente los, los que siempre digo, el cramban y todo eso, que tienen menos 12, menos 14, algunos es una bestialidad. Pero menos 8 está muy bien. Pensá que tenés torreta con un cañón delantero, o sea, no tenés una torreta trasera, con lo cual se te complicaría más, eh, al estilo del Chrysler Grand Final, por ejemplo, El del Chrysler eh, de Tier 8 americano, el pesado, que tiene torreta trasera, eh, entonces ahí se te complica un poco más. Eh, acá va a estar bastante, bastante bien en el sentido de que vas a poder asomarte, eh, pero ten en cuenta que tampoco es la mejor del mundo, o sea que en algún momento puede que el cañón no te baje del todo, pero... Repito, es una buena depresión. Velocidad de apuntamiento, 2.21 segundos. Está excelente, bastante bien. Repito, no es lo mejor. O sea, el, el, el, en sí, lo que es el cañón y, y las demás cuestiones no destacan por mucho, salvo por lo que es el daño. El daño está muy bien, la recarga está muy mal. La depresión está muy bien, la velocidad de apuntamiento está bien. Eh, dispersión de 0.32 está excelente, digamos, muy, muy buena. Eh, pensá que... Para hacer una Es un híbrido entre un ruso y un chino Porque, no sé, un, no sé es una mezcla rara esto Bastante preciso, digamos, 0 ¿no? 0.32 está muy bien Para pegar esto está muy bien Por lo general, los tanques que pegan muy bien Los nerfean, los nerfean en su en su dispersión Pero, pero, pero, recordad que esto es un tanque medio No es un tanque pesado Aunque pueda llegar a ser las veces de pesado Mira, ¿por qué te lo digo? Por puntos de vida, 1.400 Está bien, está dentro del promedio que de chasis 120, lo cual está muy... Para, o sea, para hacer un tier 8 está muy bien. Muy bien eso 120. Pensá que es un mediano supuestamente, ¿bien? 80 de lateral con faldones que podemos, eh, nos pueden proteger de las, de las hit, de las explosivas y todo eso. 50 eh, trasero. Y tenemos en el frontal de la torreta 280. 280, fíjense que la torreta es bastante, bastante redondeada. En algún punto acá se puede llegar a complicar. Fíjense que sí tenemos igualmente... Eh, las, las cupulitas Las cúpulas del, del comandante ahí eh, Que pueden hacer que, que te, te peguen ahí seguramente O sea, si yo lo tengo de frente le voy a apuntar directamente acá a la cúpula A esta que sobresale más incluso eh, Pero tenemos 280 de frontal O sea que nos va a servir bastante bien Para asomarnos por una colina pero repito, tengan cuidado con las cúpulas, 140 de lateral, o sea, bastante, bastante bien. Podés rebotar algún tirito, si justo angulaste un poquito o el tiro no viene bien eh, direccionado, podés rebotar incluso de lateral y 70 traseros. Obviamente que todo este cam todo este camuflaje, es decir, que todo este... Podríamos decir, este... Este blindaje, bien, no me salía la palabra, este blindaje se ve también afectado en cierto modo... Por, la, por el peso que tiene, ¿no? O sea, la potencia específica en relación al peso y la potencia del motor se reduce drásticamente comparado con otros medianos. Aunque no tanto. No tanto porque esto es el, el, la velocidad. La potencia estándar de un vehículo. Eh, mediano. Algunos, obviamente. Por lo general. Los medianos están en unos. 16 Para arriba En unos 16, 17, 18, 19 En unos 20, 21, 22 Más o menos Ya empieza de ahí para arriba Ya empiezan a ser ligeros O medianos muy muy ágiles Pero unos 15, 47 Para mí le va a costar un poco Habría que ver Hay cuestiones que acá no se pueden determinar Como por ejemplo es la resistencia al terreno Y demás cosas que vas a poder Obviamente eh, Tratar de, de que mejore Con una con la habilidad ¿no? de, de conducción todoterreno y demás y después, fíjate que tenemos una velocidad hacia adelante de 50 km por hora y una velocidad marcha atrás de unos 15 km por hora. La velocidad de rotación, 41.72, estaba, estaba relativamente bien. El camuflaje 278, bastante pobre. Fíjense que el camuflaje es eh, bastante pobre. Que en realidad, pobre en el sentido de eh, de que como viene pelado. O sea, si, fíjate que ahora lo vamos a equipar un poquito y vas a ver que esto sube drásticamente bien. Que para mí, si lo usas en una segunda línea... Eh, incluso si sos top tier O sea en tier 8 Contra tier 7 Y tier 6 Incluso en tier 8 Contra tier 8 Yo me animaría Tranquilamente con este tanque A ir un poquito más adelante Pero siempre acompañado Porque el gran handicap El gran problema Es esto La recarga Que son esos 16 segundos Son interminables Bien eh, Pensá que un No sé Tenés un mediano Inglés Adelante un Carnarvon Por ejemplo Y te va a estar pegando de unos 5 segundos Depende cómo lo tengas equipado Pero en unos 5 segundos Te va a estar metiendo Unos 200 250 Ponele 230 Por ahí eh, pon, vamos para redondear, 250 cada 5 segundos, eh, te va a estar metiendo en 5, 10, en 15, o sea, en 15 segundos en lo que vos recarás, te va a estar metiendo 250, 250, son 500, 750. ¿bien? Y vos si pegaste un low roll de 300, uh, se complica un poquito. Bueno, detección 370, eh, medio pobrecillo, eh, para hacer un mediano, recuerden que es un mediano, y alcance de señal excelente, 782. Muy, muy buena es el alcance de señal. Bueno, vamos a verlo como si estuviera equipado, ¿bien? Yo lo equipé así de esta manera. Es, es una forma de equiparlo, más o menos como para salir del campo de batalla. No digo que lo equipan así, pero es una forma, ¿bien? Después cada uno hace lo que se le ocurra o se le cante, básicamente. Eh... Bueno, seguimos pegando obviamente lo mismo, los 400 de daño, la penetración es la misma, la recarga, fíjense que varía, varía un montón en 14 con 14, ¿bien? Eh con 14, 14,14 que incluso, incluso te voy a decir una cosa más Si le saco esto, la potencia y le ponemos la ventilación Va a estar recargando en unos 13,79 13,79 bajamos un montón y subimos el daño promedio que antes era de unos 1400 a unos 1741 O sea subió un montón Ahora sí es un tanque más tirando a normalito eh, Está muy bien ahora, ahora me gusta Está bien que la recarga sigue siendo un poquito elevada Pero está bien, está bien Está bien. Eh, velocidad de gira del cañón subió. Está bastante, bastante bien ahora. Velocidad de apuntamiento. Fíjense que está en 2.01. O sea, casi en 2 segundos. Y la dispersión es de 0.29. O sea, una de las mejores de los medianos. Bien. Parece un cañón alemán. La, el DPM, el daño promedio por minuto. Como dijimos, 1.741. Eh... Fíjense que el camuflaje subió a unos 609, Estamos en unos 270. Por eso les dije, bastante pobre, pero si lo equipas y le pones las habilidades que yo les puse son 3, 4 habilidades. Camuflaje, hermanos de armas, reconocimiento y conciencia de la situación. Con todo eso vamos a poder estar, eh, estar ocultándonos con unos casi 609 de camuflaje. 34,51 si el vehículo está inmóvil, pero si disparás unos 6,56. Ahora, si el vehículo está en, perdón, en movimiento, vas a tener un camuflaje de un 26,6%. Ahora, si disparás en movimiento, se reduce a un 5,05%. O sea, tengan en cuenta estos valores, ¿bien? Son muy importantes. Y por último, el rango de visión. a Unos 430 metros de rango de visión, si lo... Lo equipamos de esta forma. Fíjense que eh, la visión no es lo que caracteriza eh, este tanque realmente. Pero si ustedes también lo desean pueden llegar a poner hacer este cambio. Porque esto es lo de movilidad. Eso lo iría en ese casillero. Y le podés poner tranquilamente unas bellas ópticas que haría que veas unos 460 metros. Obviamente estás eh, relegando algunas cosillas. Eh, pero bueno. Vas a ver 460 metros. Eh, pero bueno, vas a estar recarando en unos 14 con 14. Está. Todo no se puede, bro. Es así. Pero bueno, chicos. Eh, básicamente eso es lo que... Lo que se viene como maratón. Bien de este vehículo. Así que bueno, espero que, que les sirva. Espero que... Que bueno, que me dejen en los comentarios si les gusta el vehículo. Si no les gusta... ¿Qué les parece? Si van a hacer la maratón. Si no la harán. Igualmente vamos a ver si sale la maratón Esa es la otra cuestión Puede ser que no salga, no lo sé Confiamos en los amigos como siempre de Dale Bounce eh, Que es la de donde estoy sacando la información Repito, oficialmente no hay nada Pero bueno, eh, nada chicos, eso Espero que les guste este videito Déjenme ese likeito arriba Suscríbanse al canal, claro que sí Y nos veremos seguramente en el próximo video Chau chau